amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Magical Spanish, the easiest and funniest way to learn Spanish. En el día de hoy traigo una clase muy especial y eh, vamos a hablar acerca del vocabulario relacionado con la Navidad. Para esta actividad traigo la Navidad, Christmas, una lotería bilingüe o un juego de mesa y viene con 26 tarjetas para 26 estudiantes. Así que les voy a dejar el, eh, el enlace o el link para que vayan al Dropbox y la puedan imprimir y puedan jugar en casa o en clase con los estudiantes. Bueno, entonces vamos a comenzar con el vocabulario relacionado con la lotería y tenemos un Bilingual Lottery, Spanish and English. Entonces, comenzamos con el vocabulario y tenemos el Acebo y en la parte superior eh, derecha, vamos a encontrar el significado en inglés entonces voy a dedicarme solamente a la parte del español el acebo el año nuevo el año nuevo la muñeca la muñeca también puedo decir yo paso la navidad con mi familia yo paso la navidad con mi familia aquí puedo decir I spend Christmas with my family I spend Christmas with my family, hace frío, hace frío y la paloma de la paz, la paloma de la paz, bueno como pueden ver en la, primer, eh, la primera mitad o la mitad del lado izquierdo tengo la tarjeta y en el lado derecho tengo las mismas eh, figuras o los mismos dibujos pero esos son para recortar para luego eh, estas fichas las metemos en la bolsa, una bolsa plástica, y podemos ir sacando el vocabulario que vamos a trabajar en español. Muy bien, seguimos con más vocabulario. Belén, Belén, el pueblo de Belén, el muérdago, el muérdago, la pandereta, la pandereta, te deseo una feliz navidad te deseo una feliz navidad i wish you a merry christmas o i wish you merry christmas te deseo una feliz navidad la noche vieja o la víspera de año nuevo la noche vieja o la víspera de año nuevo y tengo luego las tradiciones las tradiciones muy bien ahora tengo amor y felicidad amor y felicidad en esta época el intercambio de regalos el intercambio de regalos el juego de vajilla el juego de vajilla para la cena luego tengo rudolf el reno de la nariz roja rudolf the red nose reindeer rudolf el reno de la nariz roja luego tenemos con la nochebuena que es Nochebuena, y los moños de regalo, los moños de regalo que eh, se usan mucho en esta época de Navidad. También tenemos como vocabulario para la Navidad el árbol artificial, el árbol artificial, el oro, el oro, la bicicleta, la bicicleta, que es un regalo común en Navidad. También puedo decir que tengas una feliz Navidad. Que tengas una feliz navidad. May your Christmas be merry. May your Christmas be merry. El color verde y rojo. Que son los colores de la navidad. El color verde y el color rojo. Por eso estoy usando una camisa de color verde. Para este video o para esta clase. Las galletas de jengibre. Que son mis favoritas. Son muy deliciosas. Las galletas de jengibre. Muy bien. Tengo el árbol natural. El árbol natural el pastel de navidad el pastel de navidad el ponche de huevo el ponche de huevo que es muy rico también puedo decir que te ¿qué te regalaron para navidad es una pregunta ¿Qué te regalaron para navidad what did you get for christmas what did you get for christmas la estrella la estrella las vacaciones de navidad las vacaciones de navidad los niños tienen eh, un periodo de vacaciones O de descanso en esta época de Navidad Muy bien También tengo la pelota La pelota que es un regalo Yo diría bastante común en la Navidad El trineo El trineo El ramo de Navidad El ramo de Navidad Y voy a decir Que pases una feliz Navidad May your Christmas be merry Que pases una feliz Navidad bueno tengo los conos de pino también muy tradicionales en esta época los conos de pino y el cordero el cordero muy bien tengo el árbol de pascua o árbol de navidad podemos se usan las dos expres, eh, frases diríamos el árbol de pascua o el árbol de navidad el trineo y los renos el trineo y los renos también el regalo de navidad es una época de muchos regalos el regalo de navidad y también puedo decir próspero año nuevo prosperous happy new year próspero año nuevo también hablamos de los soldaditos de plomo los soldaditos de plomo y el bombillo rosado el bombillo rosado es una época de muchas luces empezamos los colores con el bombillo rosado muy bien seguimos con el bastón de dulce el bastón de dulce feliz año nuevo feliz año nuevo el relato navideño el relato navideño también hablo de baltasar gaspar y melchor baltasar gaspar y melchor baltasar gaspar and melchor baltasar gaspar y melchor los tres reyes magos los juguetes es una época de juguetes para los niños los duendes de santa los duendes de santa que también aparecen en esta época de navidad bueno la patineta otro regalo tradicional en la navidad la patineta feliz navidad feliz navidad el reno el reno yo celebro la navidad i celebrate christmas yo celebro la navidad el gorro de Papá Noel. El gorro de Papá Noel. Y también decimos: la gente ora. Es un tiempo en el que la gente ora. Muy bien. Este vocabulario es muy importante eh, aprenderlo. Porque se usa mucho en la época de Navidad. Seguimos con el brindis. Es una época en que la gente brinda. El brindis. También eh, Israel y Jerusalén. Israel y Jerusalén. El buey el buey el roscón de reyes el king's cake uh, este es un January 6 el roscón de reyes es un pastel que se come eh, especialmente este día los mitones los mitones y tengo aquí, aquí gaspar un rey mago gaspar uno de los tres reyes magos gaspar muy bien también tengo el burro en la historia de la navidad parece un burro eh, la barba blanca, la barba blanca, la chimenea, la chimenea. Felicidades en estas fiestas. Decimos, with the compliments of this season. Felicidades en esta fiesta. El gorro, el gorro, el niño del tambor, el niño del tambor. Muy bien, continuamos con el tren. El tren que es otro juguete muy tradicional en esta época, la poinsettia que es la flor de navidad, poinsettia o la flor de navidad, eh, el banquete o la fiesta, el banquete o la fiesta es una época donde hay mucha comida, siempre se comparten regalos, hay mucho, mucha abundancia, muchas cosas. También eh, yo digo. Yo te envío un saludo navideño. Yo te envío un saludo navideño. I send you a Christmas greeting. I send you a Christmas greeting. Yo te envío un saludo navideño. La bufanda. La bufanda porque hace mucho frío. Baltasar. Otro de los Reyes Magos. Baltasar. Muy bien. El cascabel. El cascabel. Que lo usamos para, para cantar la leyenda también esa es una leyenda de navidad la leyenda la misa de gallo misa de gallo sería como midnight mass eh, dentro de la iglesia católica se celebra la misa de gallo feliz año nuevo para ustedes feliz año nuevo para ustedes a happy new year to you all a happy new year to you all también tenemos el suéter el suéter, perdón, el suéter, en inglés suéter. El suéter lo usamos porque es una época donde hace frío y hay que estar bien cubierto. Aparece también Melchor, el tercer rey, rey mago, Melchor. Melchor. Muy bien. Como pueden ver, este es un vocabulario muy importante que tenemos que aprender dentro de la celebración de la Navidad. Seguimos con el cohete. El cohete hay... Pólvora, que vamos a ver ahorita cómo decimos o qué significa pólvora. El cohete. La nieve. Es una época donde hay nieve. Las tarjetas de Navidad. Hay muchas tarjetas de Navidad que la gente nos manda o que nosotros enviamos. La procesión de los Reyes Magos. La procesión de los Reyes Magos. The Procession of the Three Kings. La procesión de los Reyes Magos. Bueno, el invierno, eh, la Navidad. En algunos países ocurre en en el invierno y hace mucho frío también aparece el caballito el caballito como otro de los juguetes tradicionales en la navidad ahora tenemos el copo de nieve el copo de nieve las velas las velas la virgen maría la virgen maría como uno de los personajes que aparece en la navidad y también podemos decir la Navidad está en puertas. La Navidad está en puertas significa Christmas is just around the corner. Christmas is just around the corner. La Navidad está en puertas. La gente brinda. La gente brinda. Y el velero. El velero como otro de los juguetes para eh, los niños. Un juguete bastante popular muy bien seguimos con nuestro vocabulario en, en inglés en español relacionado con la navidad yo tengo el día de año nuevo el día de año nuevo las bolas de navidad Aquí tengo tres bolas de navidad las campanas las campanas la cena de navidad christmas dinner la cena de navidad el farol el farol y el salvador el salvador porque es una fiesta religiosa muy bien ahora tenemos el día de navidad día de navidad las campanas de la iglesia las campanas de la iglesia las luces navideñas las luces navideñas que se pone en la mayoría de las casas las luces navideñas también tengo la noche vieja la noche de fin de año, aparece como New Year's Eve, la noche vieja o la noche de fin de año. También tenemos los adornos de navidad, los adornos de navidad y el calcetín de navidad, los Christmas stocking. puedo hablar de un calcetín de navidad. el día de reyes que se celebra día después de la navidad el día de reyes el 6 de enero también puedo hablar de la media de navidad como otro christmas stocking la media de navidad la vela la vela las compras de navidad christmas shopping es una época donde la gente va de compras y hablamos de las compras de navidad la lista de santa la lista de santa si te has portado bien, dice bueno, Santa te va a traer un regalo. Pero si no te has portado no muy bien, bueno, tu regalo no va a ser eh, tan bueno. Es solamente una como un decir: el incienso, el incienso en esta época también tenemos el árbol lleno de luces, el árbol lleno de luces, el árbol de Navidad que está lleno de luces. Los ángeles, los ángeles. Los fuegos artificiales son los fireworks o la pólvora Los fuegos artificiales También tengo las fiestas de fin de año Christmas season Las fiestas de fin de año eh, La historia de la Biblia esta, La historia de la Navidad Se basa en el relato bíblico Por eso se habla de la historia De la Biblia Y la estrella de Belén La estrella de Belén Muy bien Ahora tengo el espíritu navideño. La gente está muy contenta. Hay un espíritu navideño. Los regalos. Hay muchos regalos. Los villancicos. Los villancicos. Ahora yo digo la nochebuena. La víspera de Navidad. Es el Christmas Eve. La nochebuena o la víspera de Navidad. La iglesia. La iglesia. Muchas personas van a la iglesia en este día. Y los trompos. Los trompos o el trompo, que también es otro regalo muy eh, común en esta época. Los trompos de Navidad. Bien, ahora tengo el Belén o el Nacimiento. Tiene varios nombres. Aquí vamos a usar el Belén y el Nacimiento. El de Nativity Sin. Ahora tengo un bombillo morado. Un bombillo morado, hablando de las luces. Los amigos, las amigas, es una época donde tenemos, uh, o saludamos a nuestros amigos y a nuestras amigas. Próspero año nuevo, próspero año nuevo. El avión, el avión como otro juguete muy común en esta época para los niños. La Navidad eh, es una celebración que se centra mucho también en los niños. Tengo el árbol de Navidad, el árbol de Navidad. Muy bien. Continuamos con San Nicolás, que también se conoce Santa, algunas personas también lo, le llaman San Nicolás. Un bombillo amarillo, un bombillo amarillo, los patines, los patines que también los niños les gusta mucho este juguete, aparece como un juguete tradicional en Navidad. El saludo navideño, Christmas greetings, el saludo navideño, el oso de peluche, un teddy bear, el oso de peluche. También eh, al, al Belén le podemos decir el pesebre. El Belén aparece nuevamente o el nacimiento. Ese es el Manger. El pesebre, el Belén o el nacimiento. Muy bien. La Lotería de Navidad, que es la, la actividad que estamos haciendo o que estamos repasando hoy, repasando todo este vocabulario, aparece la Lotería de Navidad. La Guitarra, otro es un instrumento muy común y también como un regalo Bastante apropiado en la época de Navidad. El bombillo rojo. El bombillo rojo. Yo preparo el pesebre o yo preparo el Belén. Ahí será de Nativity Scene. Yo preparo el pesebre o el Belén. Jesús. Jesús como eh, personaje principal de la historia de Navidad. Y aparece también como el niño Jesús. El niño Jesús. Muy bien, Papá Noel o Santa Claus, Papá Noel o Santa Claus, la trompeta, otro juguete importante y bastante común en Navidad, la trompeta, la familia, es una celebración familiar, la familia, los niños dejan listos sus zapatos, children set out their shoes, los niños dejan listos sus zapatos, en algunas partes se tiene la, tra la tradición de que los niños dejan los zapatos o las, las botas, y eh, viene Santa y va a entregar los regalos o les va a dejar regalos a los niños. Bueno, un bombillo anaranjado, un bombillo anaranjado, el muñeco de nieve, el muñeco de nieve. Bien, también tenemos paz en la tierra, paz en la tierra es un mensaje que siempre trae en la Navidad. El pastor, el pastor, un bombillo azul, un bombillo azul. Muchísimas felicidades en esta Navidad. Lot of happiness for Christmas. Muchísimas felicidades en esta Navidad. Santa viaja por el mundo. Santa viaja por el mundo. Y el 25 de diciembre, que es la, la fecha de la Navidad, el 25 de diciembre. Muy bien. También tengo la Pascua. Se habla de la Pascua. Los tambores. Los tambores. Un bombillo blanco un bombillo blanco mis buenos deseos para navidad my best wishes for christmas mis buenos deseos para navidad el pesebre el pesebre los pinos los pinos muy bien bueno amigos básicamente ese es el vocabulario que tenemos para la navidad en español Espero que esta, esta clase con esta información sea de mucha utilidad en esta época tan bonita que estamos celebrando en este momento muy bien recuerda por favor suscríbete al canal que es totalmente gratis comenta y comparte con tus amigos por favor regálame un like si esta clase o este video fue de tu agrado y por favor recuerda activar la campana de notificaciones para que te des cuenta cada vez que subamos una nueva clase yo también te recuerdo que dejo el material eh, aquí abajo para que lo imprimas si tienes alguna dificultad para imprimirlo mándame un correo a rjoven66 arroba gmail.com con una dirección de correo, por supuesto, para yo enviarte el PDF en caso tal que tengas alguna dificultad con bajar el documento de PDF en el Dropbox. Bueno, yo espero verte en nuestra próxima clase de español y quiero compartirte también mis redes sociales del canal de español en YouTube, en Facebook, en Twitter y también un canal que tengo en inglés para las personas que están aprendiendo inglés también en las tres plataformas. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta clase y nos vemos en una próxima lección de español y los mejores deseos para esta época de Navidad. Un, espero que tengan una muy feliz Navidad junto con toda su familia y un próspero nuevo año para este año que pronto va a comenzar. Hasta pronto amigos.